Marimari, Incheta Luciana Bien, Inche Chica Tufe K, buenas tardes, bueno, buen día, mi nombre es Luciana, soy estudiante todavía, soy profesorado de Historia y recién me estoy iniciando como docente en las escuelas medias, he trabajando hace muy poquito, pero sí desde la universidad en mi rol de estudiante Hemos trabajado eh, la educación mapuche a partir también de lo eh, que no está, digamos, dentro de la currícula formal eh, sobre todo en la carrera como es la Historia no aparecía en los planes de estudios, no aparecía en las aulas y surge como una necesidad de los propios estudiantes mapuches en ese momento de empezar a debatir y a plantear los temas y, y así es como se empezaron a hacer actividades colectivas y bueno, fuimos avanzando ya hace unos años con nosotros también que nos hemos encontrado en, en los pasillos y también en las calles por distintas luchas alrededor de, del pueblo Mapuche y que nos interpelan justamente por ser Mapuche, ¿no? ah. um, Lo que hemos hecho siempre ha sido alrededor del Buñin Chipán que es una fecha importante eh, en todo el Guadmapu y nos ha realizado algunas actividades que tienen que ver con la coordinación con las escuelas medias en el Salón Azul, en la Pagoda, antes de la pandemia. Y durante la pandemia, hicimos eh, la Buenofoía en la universidad y en distintas sedes de la universidad, lo que no había pasado nunca, y que también generó muchas resistencias y tensiones en algunos otros sectores, y en otros sectores adhesiones y una participación eh, importante y para nosotros muy significativa, porque significaba el izamiento de la Buenofoía en en Gualmapu, en una universidad que está dentro de, del territorio. Y en la ciudad, ¿no? Y en la nuevo. ciudad también, también, que es eso de, que eso de, tiene de, importancia porque algo que nosotros trabajamos muy fuertemente dentro de la universidad es romper el, el estigma de pensar que los, los mapuches solo están en el interior, o en el campo, sino que estamos también en las ciudades y nos hemos criado producto de la, la, la historia que, que atravesamos como pueblo en, en, las, en las urbes, ¿no? en las ciudades de, de Hualmapu, en las barriadas de Gualmapu.